Por ejemplo, de plataformas como HBO Max o Netflix, ya que según el país podrás encontrar series y películas disponibles según la región. O por ejemplo, podrías aprovechar y hacer compras online con descuentos de Black Friday en diferentes locaciones. Y por si fuera poco, Dark Toons junto a Swordshark les trae un descuento especial por su servicio celebrando el Black Friday, el cual consiste en un 83% de descuento y 4 meses gratis.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 En nuestra primera noticia tenemos que recientemente la cuenta oficial de Animaniacs y Hulu en sus redes sociales publicaron el tráiler oficial de la segunda temporada. La nueva temporada de la serie estará repleta de comedia, parodias a la cultura pop, musicales y más. Su estreno se tiene programado para el día viernes 5 de noviembre en Hulu. Entre otras noticias les traigo los destacados animados anunciados en la pasada edición del DC Fandom. Por si no lo sabían, ese día estuve streameando todo el evento. Si quieres estar al pendiente de futuros streams, puedes seguirme en twitch.tv PolarisM76. Ahora sí, la primera mención es para el estreno de Young Justice Phantoms en HBO Max. Esta cuarta temporada, que constará de 26 episodios, se dividirá en dos ciclos el primero de los cuales constará de 10 episodios y se estrenará este año. La segunda parte no tiene fecha de estreno, pero no debería llegar hasta 2022. Otro destacado sería el próximo largometraje animado de Warner Bros. Catwoman Haunted, que contará con una animación de estilo anime que, la verdad, luce bastante bien. La cinta tiene previsto su estreno en 2022 en HBO Max. Continuando con los destacados, tenemos que HBO Max y Cartoon Network anunciaron la producción de una nueva serie animada, titulada Batman Caped Crusader. Esta serie contará con Bruce Timm, a quien recordarás de Batman The Animated Series de los 90s. También estarán Matt Reeves y J.J. Arons. Por los momentos no se tiene fecha de estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Por último, tenemos un pequeño adelanto de lo que será la tercera temporada de Harley Quinn, y es que en el evento se presentaron algunos borradores y adelantos de la animación de esta tercera temporada. Continuando con las noticias, Netflix presenta una nueva serie animada llamada Dogs in Space. Aquí seguimos una valiente banda de caninos genéticamente mejorados que abandonan la Tierra para explorar un nuevo hogar para la humanidad. Esto porque los humanos ya han más o menos destruido la Tierra. ¿Cómo pasa en realidad? Dogs in Space llegará a Netflix el 18 de noviembre. Entre otras noticias, al fin la espera ha terminado porque oficialmente Villanos llega este mes a HBO Max y Cartoon Network. Esta noticia se dio a conocer hace pocos días a través de las redes sociales de Alan Ituriel, creador de la serie, y de AE Animation Studios. Esto con un pequeño video donde se confirma la llegada de la serie a la plataforma de streaming. ¿Lo ¿No ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. En anteriores videos del canal, ya les comentaba que la serie tendría su regreso triunfal más temprano que tarde ya que el mismo creador ya había compartido algunos adelantos exclusivos como sucedió en el festival Pixel Alt, o la confirmación de uno de los empleados de AI Animation Studios cuando se anunció la culminación de la producción de la primera temporada. Y por si fuera poco, también Cartoon Network y HBO Max nos han confirmado el estreno oficial de la serie para el día 29 de octubre a las 7 pm, tanto en el canal como en la plataforma. Ese día estaré streameando el episodio estreno en mi canal de Twitch así que te recomiendo seguirme. Te dejaré el link en la descripción. Continuando con las noticias, Netflix reveló el tráiler de la quinta temporada de Big Mouth. Esta temporada contará con la introducción de los bichos del amor y los gusanos del odio, criaturas amorfas que pueden cambiar entre sí. Big Mouth se estrenará el próximo 5 de diciembre. Entre otras noticias, Netflix reveló la intro oficial de la serie animada Inside Job. Esta comedia animada trata sobre todas las conspiraciones que se te puedan ocurrir y lo que hay detrás de ellas. Navegar por la oficina de Cognito Inc. puede ser complicado, especialmente para la genio Regan Ridley, quien cree que puede marcar la diferencia si tan solo pudiera controlar a su desquiciado padre. Esto para conseguir por fin el ascenso con el que ha estado soñando. La serie ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming. Continuando con las noticias, Cartoon Network anunció la llegada de la serie en stop-motion llamada Sustos Ocultos de Frankelda, la cual se estrenará este mes por HBO Max. Y junto a ello revelaron un nuevo póster promocional. La serie mexicana es un proyecto creado por Cinema Fantasma que pasó antes en Cartoon Network LA y es parte de los proyectos originales de América Latina para la plataforma de streaming. La misma contará una historia espeluznante en cada episodio. Para finalizar, tenemos el tan esperado anuncio y confirmación de una segunda temporada para Metal Family. Si no has visto esta fabulosa serie, en las anotaciones puedes encontrar mi video donde te encuentro la historia completa de la primera temporada. Ahora, hace aproximadamente 4 días, se estrenó el tráiler oficial de la próxima segunda temporada, donde tenemos algunas imágenes de lo que podría tratar. Vemos que Di tendrá más acercamientos con la chica misteriosa y conoceremos más de lo que fue la banda que formaron Glam y Chess. Por supuesto, no puedo esperar a su estreno. Según el final del tráiler, tendríamos su estreno probablemente para el mes de diciembre. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, donde estaremos más en contacto. Al igual que mi Twitter, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Cartoons.